Así si viene el cuco, y lo asusto con esta cara de mundo que llevo. Y si se mete debajo de mis sábanas, y llora atormentado, vaya a saber con no sé qué pensamientos terribles acerca de lo que pueda sucederle, si lo capturo. Y si enciendo el foco bajo consumo, el que habita mi velador, y lo ciega, porque no es un ser que habite la luz, Después de todo, el Cuco es bueno y solo busca en mí un refugio, un amigo con quien contar en momentos en que la luz lo ciega. Y, ¿Y si el Cuco es nena? ¿Y si el Cuco es nena y me enamoro y empiezo a salir por las noches con ella, asustando a seres ignorantes que prejuzgan a los que temen la heridora soberbia de los fotones? ...cuando nos miremos al espejo estando bajo los influjos de las sombras... ...podré convivir con mi nueva condición cuquesca... ...y si descubro que después de todo... ...el miedo es cuestión de prejuicios... ...y oscilo entre la luz y la sombra... ...buscando la forma verdadera de los seres que la habitan... ...todos los miedos nacen en ese sitio donde no podemos advertir la exactitud de las siluetas. Tengo que amigarme con los ejércitos que acechan en la penumbra.